Voy a conectar una media hora con mi gente que hoy no pude conectarme con ellos. Aprovechando que Orlandito, voy a estar a las 10 y algo con Orlandito. Entonces voy a aprovechar para conectarme con ustedes un ratito para hablar, para decirle cómo va el tema de la canción, hablar de, de las tacitas que la gente me preguntó, saludarlo Michelito Castaño, saludos, Michel. Eh, Mayra Marín, no, hoy estuve, tuve un día muy complicado hoy, Mayra. Y acabo de hablar con Rajadel y estábamos ultimando los detalles de, de la premiere de la canción que estamos haciendo. Ustedes saben, una canción con toda la intención del mundo, pero con muy pocos recursos y hoy tuve un día de conferencia con el Tocororo Mambi por allá, por Miami, que hablé con él mucho esta tarde le estaba comentando el tema de, de las tacitas que la gente quiere tacitas de esas y y tacitas de café y le comenté la idea de, ¿se oye bien caballero? hoy me perdonan si no los saludo no tengo tiempo para saludarlos mucho porque estoy un poco apretado con el tiempo y Comentando el al Alto coron sobre el tema de las tacitas esas con, lo, con los cuadros, los dibujos. Y él me dijo, eh, yo no tengo mucha fe en eso. Y le dije, bueno, imagínate, la gente quiere que, que hagamos las tacitas y le pongamos, le pongamos los dibujos míos, frases esas de abuela. Y no sé, estamos en eso, pero no hay nada decidido todavía. El tema de la canción, mañana... Le entregan las pistas completas ya a, a Orlando Rajadel y va a hacer un videoclip para estrenarlo el 20 de mayo. Eh, no es fácil, no es fácil meterse en todo ese enredo. Y eso es bueno cuando hay trabajo. y ya yo, estoy, ya, ya yo estoy cansado de trabajar, ¿para qué les voy a engañar? Yo llevo una clase mecha en esta vida. Eh, Benita, Benita, yo tengo una clase de mecha en esta vida. Yo estoy trabajando, creo que era un espermatozoide. Bueno, de hecho, todos para llegar aquí tuvimos que luchar mucho. Pero no, te cansas, Benita, te cansas. Llega un momento que no tienes tiempo para para nada en esta vida. Y entre más cosas tengas en la vida, más te enredas en la vida. Porque entre más cosas busques, pues más te roba tu tiempo. Porque todo lo que tú tienes en esta vida lleva tu tiempo. Y estoy deshaciendo, me un poco de cosas Saludos a todos, Raúl Acanda Benita, maestro, estoy en la directa de Orlandito. Quédese ahí, caballero, quédese ahí, que yo voy sobre las 10 y estoy cayendo por allá. Me conecté aquí para hablar con la gente, porque sé que la gente estaba eh, esperando que yo me conectara. Tuve una tarde... Muy, pero muy trabajada. Claro que fue, claro que fue verdad lo del cañón de cuero. Todo eso fue verdad. Cuídese, Sandy Soler. Profe, sí, lo extrañamos. Ok, nos vemos por ahí ahorita, Chile. María Victoria, trabaja, pero en estos frutos. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, los ve, pero, pero no los ve, porque yo soy un hombre vacunado, María, contra, contra las cosas materiales. Yo soy un hombre sin ambiciones. Mira, el mismo tema de la canción. Yo le di los derechos de, de, de, de autor a, a Orlandito y a y a Silvio Zapico, que es el que los están haciendo. Y vamos a picar ahí en tres partes iguales y los derechos de autor se quedan con ellos, pues yo no soy... Yo soy un hombre ajeno a las cosas materiales, yo ando... Yo busco dinero para vivir porque mi gente necesita desgraciadamente dinero para vivir, pero si yo fuera solo en este mundo, viviría a la orilla de la costa pescando y friendo pescado y me pasaría la vida analizando desde la alineación de los planetas hasta ver por qué un matrimonio después de 30 años juntos se separan, estudiaría la filosofía humana, trataría de entender el saber y el porqué de las cosas del hombre, la vida es muy corta para perderla buscando dinero lo que pasa es que vivimos en un mundo que te ha metido por la cabeza que sin esa porquería no puedes vivir y todo lo que haces lo ha suplantado el dinero en esta vida pero la vida sería más fácil si uno viviera buscando lo necesario para vivir. Pero ¿cómo se hace eso? A ver qué fue de lo que escribí aquí. De a ver que me escribieron algo aquí. Necesitas más materiales para qué? Para la construcción. Sandy Soler. Buenas noches. Imagina, Sandy. Imagina, mija. Esta es la hora de la noche que yo no he comido. No he comido y creo que ya no voy a comer, pues no he tenido tiempo. He tenido un día trabajosamente trabajado. Y ahora, Orlando me estaba llamando y diciendo, maestro. Eh, quiero hacer un videoclip y que y yo, hijo hazlo como tú entiendas porque yo de eso no sé mucho, yo lo mío fue darte la idea de eh, coger la pista del sonido de la canción y escribir la letra y, y, y la historia de la canción es algo complicado y a la vez bonito porque quien ha hecho toda la masterización de la canción y la pista y los arreglos, es una persona ciega que está ahí en la red y que se llama Sixto Zapico, que el señor vive en Alemania y que ha hecho un trabajo fenomenal. Vaya, solamente por el esfuerzo de que una persona invidente haya logrado hacer esa, esa pista, cogiendo como base la melodía de un himno religioso que escuché yo cuando niño, para hacerle unos arreglos para que no parezca... Eh, la idea original y que nadie nos acuse de plagio en el futuro, hay que darle una medalla a ese hombre. Ahí hizo magia para hacer una melodía distinta sobre la base de una melodía. Increíble lo que, lo que estamos haciendo ahí. ¿Qué fue lo que pasó en Moa en realidad? Yo he estado desconectado del tema Moa. ¿Qué fue lo que se quemó en Moa? ¿Una termoeléctrica fue, creo, o un almacén de combustible? ¿Qué fue lo que ardió en Moa? Michelito, creo que oí decir que fue la, la termoeléctrica de Moa porque Moa tiene una, una planta una mini termoeléctrica que produce combustible para que trabaje la Che Guevara. El problema es que oh, vayan ahorita a la directa de Orlando Rahadel, que vamos a hablar sobre todos esos temas, que es una de las cosas que tenemos pactadas para el tema de esta noche. Hace de una planta de gasoil. No, Fertur no. No, No, la situación está... De eso vamos a hablar Orlandito y yo en su directa esta noche. Los invito a todos a que nos acompañen. Yo voy a estar sobre las 10 de la noche allá con Rajadel. Dentro de 16 minutos estaría yo allá con Orlando Ravel para, para tocar esos temas sobre lo que está pasando en realidad con todos esos temas hoy. Tiene hasta conocimiento usted. Tienen miedo, mucho miedo los del PSC. El tema de Or Orlando tiene un canal... Sobre los problemas de, de la sociedad cubana, hoy vamos a hablar de la lucha en el escambray y de los últimos días de la dictadura batistiana y la relación que tiene eso con la tiranía de los Castro hoy y de todo lo que está pasando en Cuba, en el tema de los incendios, las protestas, la debacle la sociopolítica, todo eso lo vamos a tocar hoy allá. Ese, ese. ese es el tema me bañé, me acabo de bañar el jabón a mí me da una picazón una alergia, yo me bañaba en Cuba con un jabón que se llamaba Nenuco, que era para niños que lo hacían en el Brasil era el único jabón que no me daba picazón a mí, a mí la potasa del jabón me da una picazón cuando yo me baño me paso media hora con una alergia enorme. Soy alérgico a la potasio. Soy alérgico al frijol negro. Como frijol negro y se me, se me llena de, de llaga toda la boca enseguida. Antier me he una harta de frijol negro con chicharrones. Y tengo 30 peladas en la boca. No puedo hablar casi. Yo no he podido estar más con Yuli. Una vida muy complicada. Una vida muy complicada. Yo no sé, Mayra. Mayra, yo con todo lo que me baño me da una picazón. Aquí estoy que no aguanto. Ya me, cuando bajo la cabeza es para darme uñas en la, en, en la huatacas. Generalmente me pican las orejas, las cejas. Es increíble las reacciones alérgicas del cuerpo. Yo tenía un... Un médico que es de la zona de Utuya, un amigo de la zona de ustedes, Sandy Michelito. Él es alergólogo. Es uno de los mejores alergólogos que Cuba dio. El doctor Lester. ¿Saben quién es Lester? El alergólogo. Amigo mío. Tremenda gente, mi amigo Lester. ¿Lo conocen ustedes, Michelito y Sandy? Ah, sí lo conocen, ve, ve que yo estoy empapado, lo conocí en La Habana, Lester, mi socio, yo tenía un Chevrolet y él tenía un Moscovi, y era médico, muy buena persona, Lester Pérez, creo que sí se llamaba Lester Pérez, mi amigo, alejista, claro que sí. Yo no sé, Raulito Acanda. Raulito Acanda, te debo un cuadro. Apenas que tenga tiempo, te lo voy a pintar y te lo voy a, a, a mandar. Maestro, yo tengo el plan de acción a tomar en Cuba. Andy Soler, ese cuadro compartido muchacho frijoles negro con qué no y, y hoy habló conmigo este corona mami que tiene que mandar a hacer una máscara que le prometió a Ali se la va a mandar también porque son caras, cuestan caras las máscaras, hay que hacerla en China y al menos le vamos a regalar una a Ali Mayra Marín. Lester estudió contigo, mi socio Lester. Lester es homosexual, tremenda persona que es Lester, mi socio Lester. Ah, cada vez que él él, él, él trabajaba en un en un policlínico que está eh, detrás del cine Paide, no me acuerdo cómo se llamaba ese, creo que se llamaba el no me acuerdo cómo se llamaba. los que son de La Habana, Chile. Chile, a eh, no, los no está aquí, está con Orlando. Él trabajaba en el, en el cuerpo de guardia del, del policlínico que está en... a la orilla del Floridita, por ahí. Mi socio Lester, compadre. Sí, él está en Estados Unidos hace años. Yo soy amigo de, de toda esa gente, esa gente las conocí yo. Milton Meléndez Ricardo también lo conocí. Yo conozco a toda esa gente, caballero. Giovanni de, de, de Varona. Giovanni, ¿cómo tú andas, viejo ¿Cómo está la fe? ¿Cómo está el cimiento espiritual? ¿Dónde estará Ventos Company? Rosana Europeza, se me perdió Rosanita. Desde que dije que me iba a alinear a, con Manuel Milanés, se me perdió Rosana para siempre. No sé qué mala voluntad le tiene ella a Manuel Milanés, pero más nunca. Perdimos a Rosanita Europeza que llevaba conmigo desde long time ago. Es increíble lo sectario que es el cubano. El cubano le cae atrás la figura de una persona y cuando le coge amor a alguien, mata por esa persona. Y cuando le coge repugnancia a alguien, abandona a cualquiera cuando esa persona es parte de la vida de la persona que ella sigue. Es increíble. Rosana Ropesa, si te estuviera al lado, te alaba las guatacas. La causa del pueblo de Cuba no debe tener ni sectas, ni seguidores, ni sectarios. Ha de ser una sola causa con un solo objetivo. ¿Dónde estará Juniel Batista, el anexionista? ¿Dónde estará Sixto Portales? ¿Dónde estará Joel López, el, el hombre de.? ¿Dónde estará Tuesa? Gamusi Pototo. Hola Gamusi, ¿cómo estás? Creo que mi hermano me dijo que Milton estaba un poco enfermo. ¿Qué tiene Milton? ¿Qué tiene Milton? ¿Qué tiene Milton, ¿Qué tiene Milton Meléndez Ricardo? Bien Gamuz y Jané Pico, buenas noches. Jané. Hola a todos, gracias por conectarse. Vamos a estar un ratito aunque sea. Estoy esperando que Orlandito desarrolle su directa para entrar allí. No, me, me falta Medisonido, Argemi, eh, Mariana. Me falta Iliana Posada. Ahí hay un rollo de desgraciado de... Un rollo de desgraciados. Hay gente que me quiere contactar por teléfono y mándame este nombre y esta dirección. Yo tengo un plan y conozco gente. Les voy a decir algo a la gente que me manda decir esas cosas. No sé cuáles son sus intenciones, pero yo les voy a decir cuáles son las mías. Eh, yo no soy como esta influencer que después en las redes sociales dicen no, porque, porque yo contacté con un encapuchado y me mandó tres envíos por la Western Union y para que yo pusiera carteles, mí, yo no soy hombre de eso, yo, yo esas cosas no las hago. Yo no trabajo en una organización clandestina, ni soy terrorista, ni quemo cañaverales, ni pongo bomba. yo no soy hombre de eso yo estoy en contra de todo eso yo creo que para actuar en Cuba un solo golondrino no va a componer peral que la tiranía no se cae porque tú quemes un almacén de nada que eso es una locura eso es meter la mano en una picadora eso es sacrificar a la gente yo creo que lo que se va a hacer en Cuba si se va a hacer por la vía armada hay que juntar a los buenos patriotas hay que comprar un territorio, hay que declarar una autonomía, hay que entrenar a los hombres, hay que preparar una expedición, hay que buscar dinero, hay que armarse hasta los dientes, hay que desembarcar en Cuba y hay que mantener una línea de suministro hasta el final. O nos matan o los matamos. Yo lo creo así. La otra vía, la vía de las resistencias total en la calle. Hay que organizar el exilio, hay que poner un grupo de trabajo, hay que recoger dinero, hay que tener una organización general, hay que tener un medio de comunicación alternativa, ya sea una emisora radio que nos pertenezca, mucha plata recogida y vamos a la rebelión total. Yo lo creo así. Yo no trabajo independiente, no intenten, caballero, contactarme para decirme que yo tengo este plan y aquel. Yo no trabajo así. Yo trabajo cuando esté junto Milané, Otaola, el doctor Borona, que por cierto, hoy después de, de tres o cuatro días de los sucesos de moja, después que se pronunciaron ellos, hoy aparecieron a decir que estaban apoyando lo que estaba pasando allá. Pasó el viernes, el sábado y el domingo y hoy lunes en la tarde fue que aparecieron. Yo me voy con todas, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo voy a hablar claro aquí. Los comunistas matan y embarrilan en Cuba. Voy a hablar claro esta noche aquí. Se me va a ir lo de persona decente. Los comunistas matan y embarrilan en Cuba. Le caen a palo a la gente. Fusilan a la gente. Acaban porque yo no tengo ni, ni 100 millones de dólares. Ni tampoco tengo gente que me siga. Pero yo el problema no lo resuelvo dando tanta muela. Yo compro un territorio, armo la gente y yo desembarco allí con 10.000 hombres. Y vamos a matarnos aquí. ¿Ustedes sobran en Cuba o sobramos nosotros? Hasta el último hombre y la última bala. No se puede hacer la vida tan puta y tan habladora de mierda. El día entero hablando mierda en la red de todo el mundo y nadie hace ni cojones aquí. Voy a hablar claro esta noche aquí. Eso es de puta. Los hombres no son tan pendejos ni tan como mierda. Si usted está aferrado a la vida y a lo material, retírese de esta lucha, porque esta lucha exige de usted todo, incluyendo su vida. Se lo estoy diciendo a la gente. Yo no me he quitado la capucha, entre otras cosas, porque no vale la pena sacrificar tu identidad en este momento con esta mano de chanchullero, pero el problema de Cuba se resuelve en las costas con un grupo de hombres armados, con una línea de suministro, plomo para allá y plomo para acá. Me matas o te mato hasta que se acabe o hasta que nos acaben. No hay que comer tanta mierda aquí ni hablar tanta basura. Eso que pasó en Caimanera, si hubiese habido allí un grupo de gente armada, hoy estuviéramos bajado a tiro todavía. Pero en ese chuchuchú que me armo para la guerra y no hace ninguna guerra ni cojones. Y que si voy a la rebelión y no te rebelera ni carajo. Todo eso es chanchullería y putería aquí barata en las redes. Voy a hablar claro, esta noche vine encojonado. Todo eso es mentira y cuento aquí para seguir dando baba. El problema de Cuba se resuelve con los fusiles en las costas de Cuba hombres y mujeres que quieran pelear con una línea de suministro para que no nos pase lo que pasó en el escambray, para que nadie nos abandone ni nadie nos traicione esa bobería de quemar un cañaveral y robarse tres tabacos en una bodega. Eso lo que es sacrificar a los hombres valientes que están en Cuba a cambio de nada. Hay que hacer algo organizado porque hay un enemigo poderoso con dinero, con recursos y armado que tiene 70, 80, 100 mil soldados, y hay que hacerle lo mismo que ellos le hicieron a Batista para tumbarlo. Esa putería barata de que me armo para la guerra y llevo 35 años armándome para la guerra y no aparece el armamento ni, ni los armados, eso es chanchullería barata aquí. Eso es fanfarronería de quien lo diga y de quien sea. Lo digo yo en el capuchado y soy responsable de mis palabras aquí. Esa pajarería de, de que nos vamos para la calle y no se va a nadie para la calle y de parones y no hay parones y no hay ningún interés de nada. Todo eso es una putería aquí barata. batea de cuento aquí. Voy a hablar hoy como, como hablan los, los cubanos de verdad. Hoy traigo el acero que volá en el alma. batea de mariconería aquí de ese tipo. Usted no quiere morirse. Entonces retírese de esta lucha si la finca y el negocio y los guardaespaldas y la vida y la plataforma y el aire acondicionado de una plataforma pueden más que su patriotismo y que la vergüenza de un pueblo, entonces retírese y no joda más y váyase para el carajo de aquí. No hable tanta. Déjame no hablar, cojo. Déjame no hablar porque yo no soy hombre de palabras feas. Estoy cansado de todo el descaro ese. Hoy fue que apareció el doctor Boroná. Después de cuatro días de la rebelión, a decir la misma mierda de que están con los manifestantes para que siga el circo y para que les siga llegando el dinero, porque hay que decir algo, porque hay que estar arriba de la cabrona bola, porque si no el negocio se acaba. Bateada sin vergüenza, comunismo se tumba a plomo limpio. Pero no hablando de consejo para guerra y moverías de esa. ¿Hasta cuándo es el consejo de la guerra esa que no llega nunca? ¿Ya convocaron a la gente para comprar un territorio? ¿O van a hacer guerra desde casa del cómplice que es el gobierno americano? ¿Van a hacer guerra desde ahí? ¿O no aprendieron de la experiencia de las cambray? O no saben la historia de Bahía de Cochino, la traición de la Brigada 2506. O no saben lo que fue el pacto de neutralidad ni el tratado de no agresión. O tengo que enseñarle la historia yo o hay que coger los cuadernos y hay que sentarse porque el encapuchado va a empezar a hablar de la historia. Aquí. O o son muy ingenuos aquí o son muy sinvergüenza todos. Basta ya de manipulaciones. Esos comunistas han cambiado por su respeto, porque el exilio es una puta. Te lo digo yo con propiedad. Una mano de puta que dejó de luchar por la libertad de su pueblo. Y la billetera pudo más que el patriotismo del pueblo cubano. Han cambiado porque el exilio no les hace nada. Ellos salen por el mundo... <coughs> Salen los hijos de los que los represores, y están ahí en Miami, en Europa, frente a ustedes, y nadie le da ni una bofetada ni le tira un tambo de, de excremento arriba, la mano sinvergüenza. Ahí fue el de Humberto López a Inglaterra y nadie le dio una bofetada a Yegua esa cargada de malanga. Basta ya, que, que el exilio se ha convertido en una, en una... Déjame hablar. Déjame hablar. Le caigo a galleta allí a la... A la Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Hacer papelazo y show donde quiera que han ido. Los hijos de, de, de Mariela Castro en medio de del aeropuerto de Barajas, sin escolte, sin nada. Y nadie va allí y la desgreña. Nadie la coge, la arrastra un poco de patada al la de puta. Es por el sinvergüenza y descaraque. Hay que sembrarles el terror a esos hijos de puta para que no puedan moverse de Cuba y para que sientan la presión y el miedo en cualquier lugar donde estén, para que tengan que salir cada uno con un ejército por el mundo. Cogen mil y pico muchachos, los desbaratan a palo, les destruyen la vida y nadie es capaz de crear un team, un equipo. Es decir, espérate un momento, nosotros somos millonarios, somos cubanos patriotas. Vamos a crear un ting aquí. Ah, tú, ¿me tienes preso los muchachos? Te voy a coger todos los diplomáticos en Canadá. ¿Me lo suelta o no te lo suelto como, como hizo el mochado de Israel, como hace la mochada. Pero no, no hay patriota ni hay nada. Ay, ay la tiranía mala, la protesta, vamos para Tampa, vamos para el Versailles. Ay, las pájaras pinta sentada en su verde limón. Con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. Ay, ay, ay, ay, ay. Cuando veré, mi amor, en esa pajarería están hace 60 años, la tonga y de puta, esto descarado. Vas a tirarle tus flores a un hijo de puta que lo que te tira es piedra. Hijos de puta descarados, vergüenza. Todos los días estamos ahí. Hoy sí vamos para la guerra, el consejo para la guerra. ¿Cuándo es la guerra? ¿Cuándo se reunió? ¿Quién me mandó una invitación hoy encapuchado? Ven, vamos a hablar para juntarnos para la guerra. Mano, descarado, sinvergüenza, vividores todos. Que no les conviene que eso se acabe. Porque esa es la millonada de todas las tongue sinvergüenza. Me voy con Orlando Rajadel, los quiero mucho. Mañana será otro día nos vemos mañana, ¿ok? Que tengo un compromiso con orlandito los quiero mucho. Que les vaya bien, perdónenme las palabras, pero cuando vi eso del doctor Boroná, ¡ay! La Resistencia Civil de Miami se solidariza con los manifestantes de, de Santiago y Moa. Hoy, tres días después, después que pasó el fin de semana, que pasaron su semana cómodo. Fíjate si son cómodos, que ellos no transmiten los fines de semana. El único que transmite el fin de semana somos los, los, los chiquiticos. Porque ellos están despiertos en la gozadera todo. El otro día vi una foto del Darwin haciendo ejercicio. Tengo que estar fuerte. como me veo fuerte para luchar contra la tiranía? Una mano de descarado, toda la mano de es sinvergüenza esta. Y tengo que ponerme fuerte para luchar contra la tiranía. Un tipo que si le dan una galleta. Se caga hasta en la madre que lo hicieron. Mano, descarado, sinvergüenza.